Cambie el clima, aunque hoy día llore el sol Aunque me deprima, aunque a veces no sea yo Mira tú, si no es al final, todo más feliz así como está que quedó de los sueños e ilusiones que nunca pudimos realizar? ¿Dónde fue a parar nuestro ideal? Sé que es así, que es lo más normal y que no soy solo yo Que me divertí, que nací, crecí y ahora todo eso pasó Dime tú, ¿qué hay de malo en ser? Plano y tan normal como los demás ¿Y por qué la insatisfacción persiste si solo soy un ser humano más? Cuando nos venció la sociedad, quizás sea únicamente un día triste que tocó la puerta. Quizás se decida irse solo luego si no le contestarás. Quizás, quizás sea algo más quien nos despojó la libertad. Podemos conformar